De la policía municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís, al considerar que diariamente se incautan sus mercancías, por la que luego de ello deben pagar más de 1.500 pesos para poder recuperarlas. La policía municipal. Porque todos ellos son ladrones. Cada vez que ven nosotros para el país, ¿no? se los quitan a uno. Para uno, tienen que pagar 1.500 pesos. ¿Qué fue lo que usted dio? No, lo que nosotros andamos vendiendo fotos ahí. Entonces, ellos vienen a quitar los fotos a nosotros. Para poder llevarlo allá. Cuando lo llevamos allá. Entonces, pagan 1.500 pesos. Para entregarse a uno. Si nosotros le pagamos 1.500 pesos y se lo llevan ahí para ellos. el país. Eso son los policías. Los policías municipales. Los ladrones reales. ¿Lo han agarrado varias veces ustedes? Sí, cada vez que agarra 1.500. tienen que pagar. Cada vez que agarra 1.500. ¿Por qué? Le... Joan Cordero, NTN. Su noticiero regional.